El señor Johnny Torres explica cómo recibió las heridas cortopunzante, que casi le cuestan la vida, por parte de un reo, mientras estaba detenido en una cerda del cuartel de la policía en San Francisco de Macorís. ¿Cómo fue que le dieron? Yo, un compañero mío ya y otro preso aquí se pusieron a, a pelear ¿eh? y yo fui a ser y el preso de aquí me dio no la puñalada de Macorís con él no no se sé si era una punta plumas ¿usted estaba preso? Yo estoy preso por el daba, me agarraron a la seis, a ti le me agarraron ¿dónde le agarraron? Allá en Arenosa, a la San Que me llamó una llarona, la festearía fue ¿sí, ese hombre, no me hacía daño. Hombre? ¿Fue dentro de la feste de, de, de cuartel. teña que que le sí, Fue aquí dentro, sí. Usted lo reconoce sí, a esa persona? Sí sí lo veo. Sí. El hecho se produjo en horas de la noche del pasado domingo. Torres se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad NTN Arismendi la Antigua